vamos a acceder de otra manera a la carpeta fuentes del sistema operativo. Para eso voy a pegar en esta ranura esta dirección que ustedes la pueden copiar del log y le voy a dar Enter. He accedido a la carpeta fuentes de Windows. Esta forma de acceder funciona tanto en Windows 7 como en Windows 10. En esta carpeta están todos los archivos de fuentes, pero el programa me los muestra con su extensión. Veamos que van a haber distintas extensiones de estos archivos, que son todos archivos de fuentes. Vamos a comenzar a analizar los archivos que tienen extensión .fon. Si yo le hago doble clic a uno de estos archivos, se abre esta persiana y aquí me muestra, en primer término, el nombre de la fuente, FixedSys. Este tipo de fuente, con extensión font, corresponde a un archivo de fuente raster, o fuente para pantalla. Son fuentes de mapa de bits. Por eso, al ser escalados a un tamaño mayor que el que se veía en la pantalla, aparecen los píxeles, aparecen serruchos. Estas fuentes están pensadas para ser utilizadas en este tamaño menor, en el que cada píxel de la imagen coincide con un píxel del monitor y en ese caso tienen máxima nitidez. Las frases que ustedes ven aquí, el veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, y la cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque, son frases que permiten incluir el total de los caracteres de nuestra lengua. Por eso se utilizan en todas las fuentes para poder mostrar cómo quedan todos los caracteres. Y acá arriba también están detallados los caracteres numéricos y especiales que incluye la fuente. Yo podría imprimir esta información y, y si esta eh, fuera un archivo que no está en la carpeta fuentes, yo podría oprimir el botón instalar y quedaría automáticamente instalado en la carpeta fuentes. Si hago clic en otra de las fuentes que aparecen aquí con la extensión FON, fíjense que son muchas y todas son fuentes para sistema o para pantalla. Aquí tenemos, esta se denomina System y también ocurre lo mismo, cuando está escalada a tamaños grandes se ven los serruchos. Cuando está en el tamaño para el que ha sido diseñada se ve perfecto. Veamos que aquí hay algún problemita en esta fuente con los caracteres acentuados que aparecen diferentes. Entonces había que tenerlo en cuenta en el caso de usarla.